Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, tras un parón de subir vídeos porque estaba grindeando el ciervo rojo en cuatro colinas, hoy os traigo un vídeo donde se han abatido dos diamantes en un periodo de 20 minutos, muy cerquita uno del otro y sin más preámbulo comenzamos. Nos encontramos a la derecha del lago Javier, en el lago pequeño que hay. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Mira, ahí tenemos un muflón, una hembra de ciervo, un legendario, tenemos un legendario y otras hembras. Voy a intentar acercarme al tipo de que tengo ahí para poder hacer el lance desde allí, puesto que la presión energética que vamos a conseguir es mucho menor y también evitamos de que nos de que nos vean los animales no sé por qué pero cuando estamos en los trípodes prácticamente no, no nos ven vamos a seguir mirando por subir si a más animales en otras hembras allí tenemos a nuestro ciervo pero tenemos un árbol en medio así que nos vamos a acercar despacito a la está el trípode y a ver qué tal se nos da el lance la verdad que he estado una semana y media solamente dedicándome a, a matar ciervos a ver si consigo respanear y si consigo un gris One pero de momento no lo he conseguido a ver qué tal se nos da la, la jornada de caza vamos a echar otro vistazo cuando lleguemos más cerquita. ya estamos casi llegando al trípode seguimos agachados para que no nos vean puesto que la distancia serán unos 150 metros o así y esa es una buena distancia para que ir agachados no nos no detecten. Ya estamos llegando al trípode y nos subimos. Ya estamos en el trípode y vamos a mirar. Mira, allí tenemos a nuestro legendario. Que está tranquilamente bebiendo. Voy a ver si hay algún otro animal. Que hay otro abrevadero por aquí. Mira, ahí tenemos un 7. Un si sí, tenemos un 7. También a unos 150 metros y no, no tenemos más. Pues vamos a hacer el lance. Voy a intentar hacer el lance a los dos animales. Recargamos la munición. Vamos a ver. Saltamos. Apuntamos. Respiramos un poquito. A ver, vamos a respirar y disparamos. Ese animal muerto, le hemos dado en el corazón. Vamos a ver si podemos dar al otro. Sale corriendo ahí el nivel 7. Va a ser complicado a ver si le pudiera dar ahí en el cuello. Vamos a ver. A ver si está un poquito quieto... Desde luego no... Ver, tenemos una hembra delante... A ver si puedo hacer el lance... Se nos, da, se nos va... Vamos a ver... Nada... Le, ese le he dado carne... Le he dado carne... Sale corriendo ese animal... Así que ese animal seguramente... Lo hemos perdido... Luego iremos a ver si lo podemos recuperar... Por si cayera... Pero por lo que veo... Nada... No, no, hemos, no hemos dado carne... Nada... También hemos fallado ese disparo... A ver otro... Nada... Hemos disparado por a pero creo que ese animal lo hemos fallado, así que vamos a, a recoger a, al legendario, que le hemos impactado en el corazón por la muerte que, que ha tenido, que ha caído hacia a plomo vamos corriendo, Perrete viene por detrás, nos vamos a pegar una carrerita la verdad es que tenemos que rodear todo esto, podrían hacer un, un sistema de una barquita para, para cruzar los lagos, pero bueno yo creo que que quizás en un próximo DLC no nos lo pongan vemos ayer el abrevadero veis como ya me sube la, la presión y vamos a, a recoger a nuestro animal lo vemos hay que lástima no podemos hacer una foto puesto que los cuernos están al lado del árbol ya ve la puntuación que, que tenemos vamos a ver un diamante, tenemos un diamante 252x10, impacto en el corazón, un diamante por la mínima, una cuerna aceptable, no es la más bonita, solamente 26 puntas, pero bueno, a fin de cuentas es un diamante, lo disecamos y vamos a ver si, si recogemos al otro, vemos que todavía no muerto, así que nos vamos a, a buscar la, las huellas y a ver si lo encontramos, me voy a la tienda para cambiar la hora, Vamos a retrasarla un poquito A ver si se estuviera vivo Y volviera otra vez a, al bebedero estamos aquí Cambiamos la hora Una horita menos a las 7 Y vamos a ver Nuestro animal Salimos, miramos No están ahí bebiendo No han regresado Así que yo creo que Vamos a ver, si sí, mira Lo tenemos muerto ahí Lo tenemos muerto ahí pues ahora solamente será cuestión de, de encontrarlo si encontramos el rastro. Ya no sé si lo vamos a encontrar el rastro al haber cambiado la hora, una hora atrás. Porque si hubiéramos adelantado sí seguiría, pero no sé si lo vamos a encontrar. Así que nos vamos a, a pegar la carrerita por toda la orilla. Perrete viene con nosotros. Y vamos a, a bordear todo, todo este lago pequeño. Que la verdad es que tiene unos abrevaderos muy buenos para ciervos. Recomiendo que lo que lo visitéis en el horario de, de beber del Ciervo, ya sabéis, entre las 6 y media y las 10, a unos, en algunos sitios podemos encontrarlo hasta las 10 y media, aunque se comenta que van a cambiar otra vez los, los hábitats, van a, a tocar el juego cuando salga el, el nuevo mapa, pero bueno, nosotros seguiremos con nuestra marcha, intentaremos localizar los abrevaderos, porque es la, la mejor forma de, de cazar a los animales cuando están bebiendo agua, y aquí tenemos todos los ararios de todas las especies, menos la liebre, que sabemos que, que no bebe. Podemos ver, tenemos abrevados de corzo, del lobo, de los distintos tipos de, de íbice, del muflón y, y del ciervo, incluso del jabalí, el jabalí es un abrevadero casi prácticamente nocturno, como como el, el muflón y el lobo. Le decimos a Parrete que nos busque, estamos llegando al abrevadero pero no, no encuentra nada vamos a acercarnos a ver si vemos la sangre escuchamos hay una llamada de advertencia nada estos son el ciervo un ciervo del nivel por el peso nivel 5 6 podemos hacer a, a perrete que no lo busque nada no no encuentra vamos a a guiarnos por el GPS veis que tenemos resaltado la última posición de los animales a ver si estuviera por aquí pero no, no veo sangre le decimos otra vez a, a que busque venga Parrete, busca un blog Parrete está buscando, pero nah, no, no detecta nada vamos a seguir estas huellas por si lo encontráramos a ver aquí, no, aquí es una hembra y aquí tenemos el macho pues vamos a correr hasta la posición del otro animal que nos marca ahí el gps pero no vemos nada sabemos que, hemos, que le hemos impactado y que está muerto puesto que vemos la presión cinegética no es muy, muy no muy oscura porque estábamos en el trípode venga perrete búscamelo pero yo creo que, que ese animal lo hemos perdido perrete no me encuentra nada ha sido un, un fallo mío haber cambiado la hora, tendría que haber ido a por él y haber seguido el rastro de sangre. Pero bueno, son cosas que pasan y, y no pasa nada, la verdad es que la cajada sí hemos pinchado a un animal a saber dónde, dónde ha caído muerto, puede estar a un kilómetro de aquí, puesto yo creo que le di mal en el cuello, puesto que no le bajaba la, la vida, seguía manteniendo el 75 ciento Pues nada, venga aparte, búscamelo a ver, vamos a hacer el último intento nada, parece es que no encuentra nada pues nada, nos vamos a ir al, al lago grande, al lago Javier a ver qué encontramos por allí bueno, pues ya estamos esperando que se, se cargue la tienda de campaña, ya hemos llegado aquí y vamos a, a salir, vamos a buscar a ver qué nos encontramos por aquí, los distintos abrevaderos que tenemos mira, allí tenemos un nivel 7, un abrevadero nuevo Vamos a acercarnos a, al trípode para que la presión sea menor. Esto que tenemos el trípode aquí cerquita. Cogemos, nos subimos, vamos a resaltar ese animal. Allí lo tenemos y vamos a, a hacer el lance. Cogemos nuestro 308, apuntamos, respiramos un poquito y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón, ya vemos cómo le baja la, la presión, y vamos a seguir mirando al animal hasta que caiga, ya le quedamos 100% y que ha caído muerto, así que vamos a, vamos a recogerlo, vamos a echar otro vistazo por si viéramos alguno, allí ya está a 400 metros, ya no nos va a costar localizar animales puesto que hasta 400, 390, 400 los podemos localizar, más largos es, es complicado, no renderizan bien, pero bueno, así que nos vamos a pegar otra carrerita, vamos a bordear toda la orilla y a recoger a nuestro nivel 7 que tiene toda la pinta de ser un buen lobo. Vemos aquí otros abrevaderos, a ver de qué son, vamos a ver, mira, un abrevadero de los de lobo, hemos descubierto, que los lobos están al amanecer entre la noche y las 6 de la mañana, pero bueno, no estamos cazando lobos, estamos grindeando el ciervo rojo para ver si podemos conseguir un Grit Llevo ya varias semanas, todavía no ha aparecido, pero yo sé que si insistimos y seguimos cazando al ciervo rojo, cazando todos los ciegos rojos que encontremos en los abrevaderos, al final uno de ellos se regenerará en un Big One y podremos hacer el lance. Lo tenemos ahí enfrente, vamos a mirar por los primáticos, mira allí, allí lo tenemos, pues vamos a, a recoger a nuestro nivel 7 y a ver la puntuación que nos arroja. Un nivel 7 será 190 y tanto, 200 muy poco, sé que nos valdrá un oro. Así que vamos a ver la puntuación, efectivamente un oro, 200 con 30, desde luego las cuernas están desparejadas, si os dais cuenta, una, una forma y otra de otra, pero bueno, es un oro y nos cuenta para la estadística, vamos a bajar, vamos a seguir mirando por la orilla, puesto que aquí en esta, en esta zona que tenemos aquí del lago Javier, podemos encontrar varios abrevaderos en la zona este del lago, vamos a seguir mirando, mira, ahí tenemos un macho, un nivel 4, otro abrevadero nuevo, pues nos vamos a acercar hasta conseguir una distancia de unos 150 metros y hacer el lance, puesto que ahora mismo está muy esquinado el animal, voy a echar otro vistazo por aquí, a la otra orilla, que también hay varios abrevaderos por esta zona, pero no, no vemos nada, así que seguimos, vamos a ver aquí nivel 4 va a ser una, una platilla si lo, si lo conseguimos matar bien lo que pasa que ahora está prácticamente de espaldas no tenemos ángulo de, de tiro pues nada vamos a, a seguir por la orilla echamos otro vistazo como decía vamos a seguir por la orilla hasta tener una estancia más o menos óptima para poder hacer el lance ya está un poquito largo, yo creo a unos 150 metros Que es la distancia óptima para, para este calibre Sé que podemos abatir piezas a más de 300 metros Pero desde luego yo lo que puedo comprobar Que este arma entre 150 y 180 metros Es la distancia ideal para, para abatir animales Puesto que la bala no tiene mucha, mucha caída Seguimos avanzando Un poquito más, vamos a ver la distancia que tenemos no, todavía está un poco largo, miramos para el otro lado, puesto que aquí, como os he dicho antes, tenemos muchos abrevaderos de ciervo, nada, tendremos que, que avanzar un poquito más, todavía estamos a doscientos y pico metros, quiero posicionarme un poquito más cerca, como el aire no nos afecta, nos va, no tiene, el aire nos va a encontrar o sea que no, no nos va a oler el olor que hacemos lo, lo echamos a la espalda. No tenemos problema. Todavía está un poquito largo nuestro nivel 4. Yo cuando esté grindeando ciervos os, os recomiendo, no, no reconozco. Os recomiendo que, que matéis todos los machos que, que encontréis. De igual que sea un nivel 3, un nivel 4, un nivel 5. Puesto que cada vez que matamos un animal, algunos de ellos se regeneran en otro de, de mayor nivel. Incluso que tiene que llegar el caso de que uno de ellos se regenere un gripwan. Bueno, cogemos el rifle. está un poquito esquinado, pero voy a intentarlo. Nada, le silbo. Respiro y disparo. Le hemos dado, ya vemos que va al 50%, le hemos dado bien. Una cuerna muy pequeñita y ya vamos a ver cómo ese animal va a caer muerto. Ya caído. Ya quedó muerto detrás del arbusto. Así que vamos a. Vamos a recogerlo. Recargamos nuestra munición. No sabemos lo que nos podemos encontrar cuando lleguemos Venga, prácticamente conmigo Nos pegamos una, una pequeñita carrera La carrera solamente, como digo, es cuando vamos a recoger una pieza Cuando no, pues mejor ir andando Puesto que hacemos mucho ruido al desplazar las máquinas Ya vemos ahí el abrevadero que, que está resaltado Y vamos a, a recoger a nuestro nivel 4 En cuanto pasemos estos arbustos llegaremos a, a la zona de impacto Vamos a ver, sí, aquí estaba, Mega parrete, búscamelo, que trabajo un poquito parrete, vamos a echar otro vistazo, a ver si encontramos algún otro animal, otro por aquí, mira, ahí viene un ciervo, bueno, un legendario, un legendario, ha salido huyendo, teníamos otro legendario al lado, ha salido huyendo, así que vamos a, a recoger a este nivel 4, vemos aquí un impacto de sangre en el vital. ...y vamos a perseguir a nuestro legendario... ...a ver si consiguiéramos otro diamante... ...y van a ser dos diamantes prácticamente consecutivos. Vamos andando, no quiero correr ahora... ...puesto que si corro voy a hacer mucho ruido... ...y ya que se nos ha espantado ese legendario... ...no quiero que, que se asuste más todavía... ...y tengamos que andar dos o tres kilómetros para, para recogerlo. Ya vemos ahí el contorno del animal muerto... ...vamos a ver la puntuación... ...yo sé que va a ser una, una plata... ...pero no sé la puntuación exacta... ...efectivamente una plata... ...116,60... ...un animal muy pequeñito... ...y ahora vamos a, a... intentar localizar al legendario... ...vamos a ir siguiendo sus huellas... ...y a ver si podemos... ...hacer un buen lance... ...vamos a ver si lo vemos por aquí... ...tenemos las huellas resaltadas aquí... ...que estaba en otro abrevadero y a ver si lo si lo localizamos y podemos hacer un buen lance no lo vemos por aquí pues por lo tanto vamos a seguir las huellas que es una de la forma más segura de seguir un animal y poder encontrarlo aunque nos, nos cueste dos tres o cuatro kilómetros mira allí va allí va andando está nervioso voy a ver si tengo tiro muy arriesgado desde aquí no se llena el cuello Nada de silbo ¿Qué cuerna tiene? Madre mía, qué necesidad? Escuchamos una llamada de advertencia Mira, aquí lo tenemos Pero no, no, no quiero arriesgarme Puesto que está de espalda Y, y lo voy a fallar no, no me encuentro En condiciones de disparar Lástima, porque madre mía Qué cuerna tiene Sigue avanzando por ahí Y a ver si lo Si lo localizo pues por, vaya por Dios, había estado cazando en, en África y no, no tengo, no tengo el, re, el reclamo de ciervo. Luego lo pondré. Vamos a ver, estaba antes... Bueno, ahí, concretamente ayer echando una multi en, en la sabana y los reclamos que tengo son de la sabana. No los he cambiado, puesto que como voy a, lo, a los abravaderos, el reclamo prácticamente no, no nos hace falta. Vamos a seguir las huellas a ver si localizamos a nuestro legendario a ver quitar detrás de estos árboles uno de estos arbustos, sí, porque prácticamente árboles no son muy pequeñitos vamos a llamarles a arbustos si estuvieras en la mancha como yo diríamos estos chaparros pero bueno, vamos a a seguir las huellas que las tenemos marcadas ahí en Pian a ver si localizamos al legendario y podemos hacer el, el lance, van dando, o sea que ya se ha tranquilizado un poquito ahí vemos un árbol y más vegetación, a ver si tuviéramos suerte y estuviera ahí detrás vamos a mirar, mira ahí está, ahí está bebiendo, está bebiendo, otro brevadero que tenemos allí no conocía conocías el tan lejos del agua, pues vamos a hacer el lance, nos vamos a acercar un poquito yo creo que ya va a ser suficiente, levanta la cabeza y disparamos. Le hemos dado un poquito escorado, pero le hemos dado en el pulmón. Ya vemos 50%, 25% y ese animal está muerto. Quería haberle disparado al corazón, pero se me ha movido un poquito y le hemos dado en el pulmón izquierdo. Salimos corriendo para recoger a nuestro animal y vamos a ver la, la puntuación que, que tiene, si es un diamante o va a ser un trono. Decimos a perrete que no lo busque. Venga, perrete. Nada, perrete no hace caso. Está ahí un poco vago. Pues nada, vemos aquí el sangrado, un sangrado medio. Así que sabemos que, que hemos impactado en órgano vital y no nos va a penalizar Vamos a ver si vemos ya. Mira, llevamos vemos el contorno océano del animal. Y voy a echar un vistacillo a ver si encontramos algo. A ver la puntuación, a ver qué tenemos. Hay una llamada. ¡Vaya, por Dios! Hemos recogido el animal, un diamante, 253,80, 42 puntas. Yo quería haber visto la llamada de, de advertencia de ese animal, pero bueno, lo hemos cogido este. aquí. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido abatidos los animales y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!